Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Pues nada, vamos a realizar en este vídeo un pequeño resumen de todo lo que hemos visto sobre eh, lo que es el tejido cutáneo, ¿vale? o la piel. Fijaros que he dado un corte a un trozo de piel, ¿vale? Y bueno, en esta imagen se ve claramente y perfectamente, pues, eh, tanto eh, como hablamos de membrana, ¿vale? Lo que va a ser, por un lado, el epitelio, que es la epidermis... Y por otro lado, lo que va a ser la dermis. ¿Vale? Fijaros que entre una y otra podemos ver que hay, en la dermis hay una gran cantidad de vasos, ¿de acuerdo? Cosa que no pasa en la dermis. Recordad, por tanto, que la epidermis va a ser avascular, ¿vale? Bien, pues nada, eh, vemos un momentito la epidermis en la cual vamos a poder ver pues, distintos estratos. Fijaros, aquí, si, yo, si me seguís bien, vamos a ver un, lo que es el estrato basal, ¿vale? Pongo estrato basal, ¿vale? También podemos identificar lo que va a ser el estrato, eh, no es el granuloso, espinoso, ¿vale? ¿Vale? Y, bueno, pues aquí nos podemos también diferenciar en la parte más apical, más, más superficial, lo que es el estrato córneo. ¿vale? Entre el estrato córneo y espinoso, que en esta imagen no la podemos ver, habría, teníamos que ver como eh, bueno, un grupo de células eh, más oscuras, bueno, que estaría por aquí, nos encontraríamos lo que va a ser el estrato eh, granuloso. Bien. Bajamos a la dermis, ¿de acuerdo? Y en la dermis, bueno, pues vamos a poder localizar pues, dos regiones. Y aquí se localizan perfectamente. ¿Veis? Fijaros que bien se ve esta región, que la estoy pintando yo en verde, ¿vale? Que sería la región papilar. ¿Vale? ¿Os acordáis de las interdigitalizaciones? Y luego después nos vamos a encontrar con el resto, que es la... Región reticular. ¿Vale? La región papilar está formada por tejido colectivo, ¿de qué tipo? Areolar. ¿Vale? Y la región reticular, tenemos un tejido colectivo que será denso y regular. Perfecto. Bien, vamos a pararnos en otras estructuras que podemos encontrar aquí, ¿vale? Bueno, fijaros, esto de aquí que vemos, que estoy dibujando así porque me está saliendo un poco churro, ¿vale? Esto es el bulbo piloso perteneciente todo al folículo piloso, ¿vale? Y habíamos dicho que teníamos unas estructuras glandulares que iban asociadas al folículo piloso, estas de aquí, ¿vale? Que eran... Bueno, son glándulas, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de glándulas van a ser? Glándulas sebáceas. Perfecto. ¿Vale? Bueno, También vamos a poder localizar otro tipo de glándulas, fijaros. Mirad aquí. Seguidme. Se ve perfectamente, ¿vale? Aquí tenemos otra, ¿vale? ¿Qué son estas? También son glándulas, ¿Vale? Son glándulas sudoríparas. ¿Vale? ¿Qué tipo de glándulas sudoríparas pueden ser? ¿Son merocrinas o apocrinas? Pues no lo podemos saber, tampoco nos va a interesar, simplemente son glándulas sudoríparas. ¿Vale? Perfecto. Hoy eh... ah, una estructura que nos va a llamar la atención ¿vale? es esta de aquí. Que estoy dibujando y está asociada, fijaros aquí, al folículo peloso, ¿vale? ¿Qué es este? ¿Qué tipo de tejido es este? Se trata de tejido muscular, ¿vale? Aún no lo hemos estudiado, pero bueno, en los siguientes vídeos ya veremos, eh, veremos en profundidad al tejido muscular, ¿vale? Este es un tejido muscular tipo liso. ¿Vale? Se le llama músculo erector del folículo piloso Cuando se nos pone la piel de gallina, ¿de acuerdo? Ese músculo se contrae y es la que nos pone los pelos de punta. Bien, y ya por último, bueno, pues, ¿qué nos puede llamar aquí la atención? Nos va a llamar la atención, pues, aquí, toda esta parte que son así globosas, de color amarillo, ¿vale? ¿Qué será esto? ¿Vale? Esto es tejido adiposo, ¿no? Por tanto, esto es lo que voy a conocer como hipodermis. Pues bueno, nada más, hasta aquí este pequeño resumen de la membrana cutánea. ¿De acuerdo? Venga chicos, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, aula virtual y si no, en clase. Hasta el siguiente vídeo.